Amigos, estoy súper emocionada de hacer este video y creo que ustedes lo estaban esperando y por fin. El día de hoy hablaremos de la historia antes de la fama de Bizarra, el artista y productor musical argentino más escuchado a nivel global en 2020 y el referente de la nueva escena de la música latina que ha roto el internet en más de una ocasión, porque las cifras de YouTube o de Spotify no pueden estar mal y la realidad es que la historia de llegada al éxito de El Visa es demasiado buena como para no contarse. Así es que si quieren conocerla, quédense conmigo. Mi nombre es Ailet y los veré después de la intro. Gonzalo Julián Conde, mejor conocido como Visa Rap, nació el 29 de agosto de 1998 en Ramos Mejía, Buenos Aires, Argentina. O sea que acaba de cumplir 23 años y ya ha revolucionado el mundo de la música. Ahí nada más. Siempre se sintió atraído por la música, sus padres siempre la escuchaban y lo criaron con Radiohead y PG Harvey. Y a los 3 años Gonzalo le pidió a Papá Noel su primer micrófono. Cuando terminó la primaria ya estaba rapeando con sus amigos en las batallas de la plaza. Entró a una escuela en donde llevaba clases de música y de cine. Algo que yo siento que definitivamente desarrolló su creatividad. ¿Han visto esos trailers que hace para promocionar sus music sessions? Hijo, se supera a sí mismo con cada uno de estos trailers. Es impresionante. A los 14 años descubrió la música electrónica con Daft Punk, David Guetta y Skrillex, algo que cambió por completo la manera en la que creía que se hacía la música y le metió la curiosidad de producir la suya. Comenzó a probar diferentes softwares de producción musical y descubrió que con una laptop Lenovo y un programa de prueba del software FL Studio podía hacer magia. Pero este programa no lo atrapó del todo en ese momento y lo borró. Unos meses después empezó a investigar más cómo usarlo y se metió de lleno a esto, pero como un hobby. Y se dio cuenta que le hacía falta algo más. Así es que por ahí de los 15 o 16 años empezó a estudiar piano, porque quería aprender de teoría musical a componer y escribir su propia música. Jodiendo ahí en el estudio me dio cuenta que somos todos pibes pibe que están viviendo todo muy de golpe y que estamos aprendiendo todos juntos. Y, y nada, lo sigo viendo como si fueran mis amigos de... De la secundaria de toda la vida, los veo a los pibes y digo, esto es lo mismo, ¿entendés? Es... En 2016 pasó algo muy importante para esta historia. Un video de una batalla de El Quinto Escalón de Clan y réplica contra Trueno y Underdan explotó. Tuvo millones de visitas en YouTube y en ese momento a Gonzalo se le ocurrió la idea de hacer un remix con algunas de estas rimas usando sus propios beats. Lo hizo y sentía que algo le faltaba, entonces se acordó de los combos locos de Marito Baracas y en las cosas que a él le parecían graciosas o interesantes y lo unió al remix de las batallas del de Quinto para que tuvieran un poco de humor. Y esto fue lo que sucedió. ¡Correla, Jesús! ¡Yo no le doy el gusto! ¡Ey, ey! yo no le doy el gusto! Y ¡pum! Así fue como nació Bizarra y de hecho sería su hermano quien le sugirió el nombre que es una mezcla de lo bizarro con el rap. A las pocas semanas de haber subido su primer combo loco ya tenía 10.000 suscriptores en su canal de youtube y parecía que a la gente realmente le gustaba lo que estaba haciendo así es que él siguió creando este tipo de contenido. Hablando de canales de youtube y creación de contenido yo he tenido mi canal personal súper abandonado últimamente pero acabo de subir un video contándoles por qué. Si alguno de ustedes les interesa y lo quieren ver por aquí les va a aparecer un link durante esta época de los combo locos fue cuando se metió a la universidad para estudiar una licenciatura en marketing en la uade y fue una decisión muy listilla ¿eh? porque esta licenciatura definitivamente complementó su carrera como productor musical empezó a mandarle el link de sus videos a algunas páginas de freestyle de argentina y como lo que estaba haciendo era tan bueno prácticamente todas las páginas compartían sus videos. y esto a su vez hacía que los mismos raperos del quinto escalón le escribieran o hablaran para felicitarlo. ¿Ven? La carrera de marketing fue una tremenda idea. Pero cuando llegó el éxito, Gonzalo tuvo que tomar la decisión de seguir en la licenciatura o continuar con su carrera como productor. Lo meditó, lo habló con sus padres y decidió enfocarse en lo que estaba creando. Pero todavía planea volver a la universidad y terminar la licenciatura algún día. Se hizo amigo de varios raperos argentinos. Después se le ocurrió hacer el remix de canciones que ya tenían millones de Producciones en Spotify. Agarró No Vendo Trap de Duki a Capella, lo remixió y en abril de 2017 lo subió a su canal y en poco tiempo pasó el millón de reproducciones. Y así fue como empezó a meterse en la música. Ahora la gente lo empezó a reconocer por eso y le pedían que hiciera el remix de canciones de otros artistas. Entonces ahora tenía los combos locos y los remixes. Pero Visa no para, amigos. Quería grabar un freestyle junto a Código, a quien considera uno de los freestylers más talentosos y aunque en un inicio Código no estaba muy convencido de hacer esto, Visa lo convenció y preparó su habitación para grabar su primera sesión de freestyle. Y fue así como el 17 de noviembre de 2018 lanzó su primer freestyle session junto a Código. Yo, Después de haber subido este video, varios raperos lo buscaron para decirle que les había gustado la idea y que querían hacer una sesión de freestyle con él y con esto empezaría un proyecto aún más serio en el que participarían otros artistas del género como Akru y Litkila. Con el éxito que estaban teniendo estas sesiones, un día un rapero llamado Indra Butchman, mejor conocido como Babi, le dijo que quería estar en una de sus sesiones. Pero no precisamente quería ir a tirar un freestyle, quería crear un tema con Visa. Algo que en un principio a él no le pareció una idea tan viable, pero decidió probarlo. Total, si salía mal siempre podía regresar a hacer los freestyles y ya, aquí no pasó nada pero pasó todo. En febrero de 2019 lanzó su primer music session con Babi y el resto es historia En estas sesiones musicales se junta con artistas de todo tipo y ha logrado un éxito tremendo en las plataformas digitales. Cada entrega es considerada un exitazo que supera el millón de reproducciones. En junio de 2019 volvió a trabajar con Trueno en una sesión de Impro y en poco tiempo se volvió el freestyle más famoso. Tiene la mayor cantidad de visitas en YouTube de toda la historia, de todos los freestyles, de todos los idiomas, de todo el mundo, o sea, está arriba de Eminem y Cancerbero. No, me agarré de prevenir. O sea, actualmente este video está por llegar a los 200 millones de visitas. Y déjenme decirles que estuvo así de cerca de no salir. Porque Trueno no estaba 100% seguro de que le gustaba. Pero Elvisa sabía que lo que tenía en sus manos era oro. Le hizo caso a su intuición, convenció a Trueno y ¡pum! Se volvió el mejor freestyle del mundo. Nada más. Hay poquito. Sería con el Music Session 13 con Nicky Nicole cuando todo cambiaría porque alcanzó un montón de reproducciones en YouTube y fue así como poco a poco su fama fue expandiéndose a escala internacional lo que le permitió realizar nuevas sesiones. Ha colaborado con Alemán, Nicky Jam, Snowda Products, Nati Peluso y muchos artistas más. Y ahora hay artistas de todo el mundo buscándolo para trabajar con él. Pero de hecho él es quien los busca y lo hace cuando le gusta mucho lo que hacen. Y fue así como logró crear un imperio desde su estudio casero en Ramos Mejía en donde graba las sesiones y en donde empezó a conquistar todo el continente. Dice que le gusta más trabajar en un home studio que en un estudio profesional porque la vibra se siente diferente y él se siente más inspirado cuando está en un ambiente más tranquilo. Por eso, mientras se pueda, él va a seguir haciendo música desde el estudio de su casa donde todo empezó con lo poco que tenía. Primero empecé con unos parlantes así, así Bluetooth y tenía una compu, una más y después me fui Armando a poquito, con los años, ahora que me puedo comprar mis equipos, la verdad que me equipé un poco más, pero sí, es, es como en la esencia de, de la misma, estoy en el mismo lugar que siempre. Creo que está de más decir que todo su éxito ha sido muy orgánico. Actualmente es uno de los artistas más pegados de todo Argentina y ni siquiera canta. Es más, ni siquiera enseña la cara completa porque cree que no es necesario. Bizarrap realmente es un personaje al grado que Gonzalo habla de él en tercera persona. El Elvisa no muestra la totalidad de su cara. Sus ojos son una incógnita porque siempre se le ve con lentes grandes y también con una gorra con la inscripción BZRP en dorado. La razón de todo esto, bueno, el productor siempre fue tímido y esta fue la manera que encontró de reflejar parte de su personalidad además le sirve para pasar desapercibido cuando simplemente quiere ser Gonzalo la calle anda sin anteojos, sin gorra, corte de persona ¿quién normal salimos afuera, viene otro, un venezolano que dice, oh, elito, una foto, le decía a tu amigo que la saca, Digo, digo, si supieran que era Elvisa, ¿no? Pero, a pesar de esto, la curiosidad de los fans consiguió que se filtraran algunas fotos del artista sin sus lentes, fotos que no les voy a mostrar aquí porque en este canal respetamos, amiguis más allá de sus contenidos, Elvisa también ha participado en la producción de álbumes y sencillos de diferentes artistas como en los ECA 2020 de ECA, también en los exitazos plegarias y colocado de Nick Nicole en mami chula con trueno y nikki en el último disco de dookie desde el fin del mundo y la lista sigue y miren todas las canciones en donde trabaja Elvisa están durísimas pero malbec al lado de dookie uff esa de verdad está en mi top 3 favo favo su plan inicial era ser un artista independiente pero se ha dado cuenta de que cuando eres tan mainstream ya no hay posibilidades de que seas independiente ha dicho los sellos tienen un poder único que aunque pienses que sos independiente no sos independiente porque cualquier plataforma de distribución pertenece a los mismos sellos. Aún así consiguió que la industria le permitiera liberar sus canciones en Twitch y YouTube para que los streamers y youtubers pudieran hacer uso de su música sin infringir las leyes del copyright. Algo que también es nuevo y sin precedentes. ¿Y saben por qué lo hizo? Porque él sabe y vivió en carne propia, la lamentada de madre, que es estar trabajando en un video durante mucho tiempo y que después de que lo publicaste salen con que infringiste las políticas de de copyright y todo ese trabajal se va a la basura a mí que vivo esto constantemente me parece increíble esta iniciativa me encanta que como él lo dice no le está rompiendo las pelotas a nadie ya visa de verdad yo soy tu fan. Elvisa continúa ampliando sus propias fronteras y ya se ha abierto paso al mercado internacional. Su nombre ya se escucha en diferentes partes del mundo y eso es perfecto para llevar adelante su plan de hacer conocer los talentos argentinos en todas partes del mundo. Ha logrado potenciar la carrera de varios artistas tanto conocidos como emergentes y también le ha dado más visibilidad a las mujeres dentro de esta industria en donde mayormente vemos hombres. Porque curiosamente las sesiones con mujeres son las más visibles de su canal y no solo eso también está cambiando la idea que se tiene de los productores musicales siento que gracias a él se les está dando más reconocimiento a estos artistas que pueden hacer toda la diferencia entre crear un éxito o no así es que recapitule en solo tres años pasó de no ser conocido en el medio artístico a ser el productor en español más famoso del mundo en la actualidad tiene más de 10.4 millones de suscriptores en youtube sus lanzamientos se convierten en tendencia minutos después de ser publicados ha colaborado con artistas de todo Hispanoamérica, creando éxitos globales. Su video más popular es un music session con nati Peluso, que al momento de esta grabación tiene más de 250 millones de visitas. En Spotify tiene más de 14 millones de escuchas mensuales y se encuentra entre las 300 personas más escuchadas del mundo entero en esta plataforma. Y fue el artista argentino más escuchado en el mundo en 2020, volviéndose un referente de la nueva escena de la música latina. Ah sí, y también tiene 8.2 millones de seguidores en Instagram. Todo en solo tres años. Y cuando un sello discográfico internacional quiso tentarlo para que trabajara con ellos, él rechazó la propuesta porque para él lo importante es el mensaje que intenta dar. Y siente que si sí, está en un estudio super pro, el pibe de 15 años que alguna vez fue no se va a sentir identificado con eso. Y ninguno de los pibes que lo ven y siguen tampoco. Y les quiere mostrar que con talento, disciplina y perseverancia se pueden alcanzar todos tus sueños. Ay, es que es una en cuanto al futuro, Elvisa es muy reservado con sus planes, cree que las ideas que tiene las debe guardar y cuidar mucho para que no se repliquen por ahí, pero sigue con la intención de cambiar la industria desde su casa en Ramos Mejía, a donde espera que sigan yendo artistas de todo el mundo a colaborar con él. Híjole, eso sería épico, ¿se imaginan Eminem y Bizarrap? O sea, miren, yo no sé, este hombre va creciendo tan rápido y es tan talentoso que el cielo no es el límite. Y yo, sinceramente, no dudaría que en un futuro no muy lejano esto se volviera una realidad. Y bueno, si no lo notaron en todo el video, soy súper fan de Bizarrap y de todo lo que crea. Me encantan las historias como estas, en las que, por amor al arte, el éxito llega solo. Son las que para mí vale la pena compartir porque creo que cuando la pasión es lo que te lleva al éxito, entonces entendiste de qué va todo. Así es que díganme en los comentarios. Que es lo que más les gusta de Bizarrap y con quién les gustaría verlo trabajar en un futuro. Hay nombres fuertes escuchándose por ahí, ¿eh? como Bad Bunny o Zetangana. Pero bueno, ya me voy y me llevaré mi fanatismo a otro lado. Si este video les gustó denle amor y síganos en todas nuestras redes sociales y Bizarrap! Si estás por aquí, espero que te haya gustado el video. Y si algún día vienes a Toronto o vas a México o yo voy a Argentina, nos tenemos que echar un fernet juntos. O un mezcal. O los dos. Bueno, les mando muchos besos y saludos a todos. Y nos veremos pronto. Bye. F4 me dicen. A ver. Alt F4.